Buena, cabro, buena, cabro, buena, cabro. Aquí estamos con un nuevo unboxing de. Nuevo. Un nuevo unboxing. Héctor salió wow. recién la edición, güey. Esto no puede ser más exclusivo. ¿Quién no aparece la, la, en la caja? Eh, Perseo. ¿Viste? Eh, Olimpia. Olimpia, pero. <risa> Mira, cabrón, entonces aquí vamos a estas cartas profesionales que nos dieron por haber a compra, comprado el álbum. A ti te lo dieron. Tenemos... Pero si voy a poner este video antes, weón. Federico, lo ¿Qué a de verdad, ¿Qué álbum, weón? Tengo... publicidad, no te damos y Petro Grande. Y además vaya a subir el video del álbum como en tres meses más, weón. No, en dos semanas más. <risa> ¿Ya? Pero recuerden, estamos... Estreno, ¿ya? Estreno. Tres meses más, weón. Tres meses más. Bueno, esta es la cartita, Petro Grande. Esta... esta es la carta que daban por comprar una caja de Axi Mundis Perdón, la que iban a dar con el nombre de Jim ¿no? ¿Qué hola que agarra, güey? Ya no importa Está ahí en un agujero <risa> atemporal, güey este, este va a salir los tesoros de Wurim, ¿ya? Que pues Tenía una carta que me tu, Da lo mismo, güey ¿Qué eso? ¿Qué es este? Ya, vamos a ver este display Retro unboxing Retro este, este display es de cuando las cartas se hacían aquí en Chile, güey Así que, mira. Vale, caían <risa> <risa> no, <vale, g> <risa> para todo Así que no hay problema Vamos a ver si vienen los dos de Los 24 sobre Esto es la chucha Vamos a ver si vienen los dos de sobre Vamos a ver si dibujando alguna carta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12, Tenemos suerte y en todo tenemos suerte Tenemos suerte Ya, esto como es una extensión Viene menos no cartas. ¿Cuál no hay abrida? Due, todo, bueno. Ah, culio puto. Dice: La extensión de Windows Leyendas, por favor, cámara. Estáis muy cerca, lejos. Contiene una carta real, tres cartas cruzadas, seis cartas pasadas y una carta oro. ¿Ya? Uh -huh. Esta extensión está compuesta por 90 cartas. ¿Ya? Auto. Ya pasó mm. el auto. Así que vamos a ver qué nos sale. Aquí las cartas más raras son las ultra reales. Mabloquio. No, Maloquio no sale aquí, espera. Más y... raras todavía, pues. Más <risa> <risa> <risa> uh, Y las cartas que van a ser las milenarias. Vamos a ver. Un oro, cagate. <risa> <risa> Ahí partimos con oro. Jacket de Molay. Hoy oh, quedan bonitas, weón. Que bonitos, ¿Qué son. ¿O no? Sí, son totalmente estrenos. Jacket de Molay. Eh, después vienen la. Esta, esta edición de o sea, la edición de furia la edición furia son puras cartas que son es un, es un mega mix megamix de la mitología de del mundo bueno un oráculo bueno. un vidar mira Debe a salir el vidar vengativo tan creo Felipe cuarto era malo porque ¿No? se ve malo ¿eh? se sí, malito qué hizo destruyó América oh my God <risa> con el raso sobre. No. Es diferente el borde de atrás. Sí, pues sí, es una de las cartas antiguas, doctor. Diferente la. Y viene. Un oro. Creo que este sobre viene cargado. Porque viene una unidad. Viene una quimera. cuatro Puedes pegar un oro para tu estrella para que tu juegues mala fuerza. No sé por qué. Voy a darle las cartas si se pueden jugar. Y viene. Uh. Esto es lo que eran las milenarias antes Una hidromiel Y... No, no había nada más Bueno, primer sobre cargado Este sobre era recomplicado complicado Ese era encargado, bueno Con... otro le... viñera, weón. Bueno. Le cogí esta carta Pongo en las cartas Por supuesto, Héctor el siguiente sobre Ya más adelante me compré como opaca, la weón. sí el número es chiquito el Número súper chico otro oro, sí que salió mala esta. Otra quimera, segunda quimera. No más si que es carta repetida, weón. Las reales, güey. Osiris, mira, Osiris. Osiris pegándose con los persas, weón. Con el Vidal con el deimos. Con el Vidal. Y con el, con el, con el, con el, Felipe, con el Felipe IV, güey. Con los inmortales. El Lapitón, weón. Y un Odoacro. ¿No hay, Picadura de Esto la es cobra, como... gay. Ya. Ah. Tu pica te vuelve gay. Eres homosexual. A ver, ¿Family friendly esta hueá? Sí, esto es todo un box que estamos haciendo de gustos más antiguos que la Callampa En preparación a la nueva edición de Olimpio Para repasar un poco lo que... ¿Cómo nos prepara esto para Olimpio? La historia Así empezamos ¿Otra? quimera! ¡Ya tengo las tres formazas, ven! Estáis listo, ven? Solo falta que permitan jugarlas de nuevo Va a salir un modo de juego... No, las puedo jugar unificado no. No, el... no. ¿Y cómo lo hacen como tiene el dibujo atrás diferente? ¿Protectores? Si lo no tenéis es obligatorio no. o te lo pasan a ellos? <risa> Muchas preguntas, pocas respuestas. Mario, mira eso. Ve. Ah, el mismo oro. El mismo oro. Creo que son dorados por la edición, una extensión, güey Son doros en todas las ¡Otra! Oh, sí. <risa> Va <risa> bien, güey Va bien. <risa> <risa> sí yo antes de, antes de abrir este efecto conté las, las cartas reales que había en la edición. Ya. Yeah. Son 24. Yeah. Mira. si te salen 6, podía hacer una pirámide de cartas. <risa> <risa> ¿Puedes pegarle un maloquio? <risa> <risa> Hacen las <el> bichos, güey <risa> ¡Oh! ¡Yes! ¡Yes! <risa> ¡Vamos en racha, güey! ¡Vamos en racha! <risa> okay. Fibre. Piu, piu, piu, piu. y ¡Viva, vida, vida! ¡Viva, vida! ¡Viva, vida! Dale, vida! ¡Viva, vida! ¡Viva, vida! ¡Viva, vida! ¡Viva, vida! dale mano. ¡Viva, vida! Dale ¡Viva, vida! ¡Viva, vida! ¡Viva, vida! ¡Viva, vida! ¡Viva, vida! ¡Viva, vida! ¡Viva, No, ¡Viva, vida! ¡Viva, vida! ¡Viva, vida! Buena, buena. Viaje a Olimpo. Necao. No, son. Bueno, es normal que salgan solo a gastar repetidas, son 90 cartas. Sí, pero que te salgan cuatro veces. Seguidas. Seguidas. ¿Sí? <risa> <risa> no, bueno, No, sí, pero seguidas. Sí, sí. Estamos ordenadas aquí. Okay. Aquí viene otro. Galaharn. Otra más. <risa> <risa> Por favor no interrumpo el video, gracias Veas un su unboxing Esto en su, tiempo, en su tiempo era... Era... Era, era la ¿De mierda porque de te acaban de salir cuatro veces <ríe> ya, ya tengo 5, ya, <ríe> ya tengo 7 Ya tengo El mismo bro <ríe> Oh mira Hades 3-3-7 pues en otro juego, destruir al oponente, costó 1€ ¿De qué me sirve eso? Nada, costó uno Mira, ahí está el Amit ¿Está por la Hector? No ¿El iba Botamo? No, no, el chanchito, bueno, el chanchito Vean los unboxing de game por favor Esos <risa> son malos videos, no los ven, de no decirlo. <risa> <risa> <risa> me van a denunciar los videos. Conchita, bueno, eh, copyright. Dale, si ya mismo ese oro como 4 PS, weón. Darío, tercero, mira. Darío, Darío, Darío. Si se hiciera tan bueno porque no hay un cuarto. Los que da el super Pegaso. Pegazo. Lucha Slater. Este, esta es la razón de por qué muchas cartas de, de la edición que de hicieron de después tienen nombres raros, pues, Porque no podían poner el mismo nombre porque se confunde la gente, pú. ¿Por qué? Porque es complicado. Bro. ¿Por qué? No confundirse. Bro. ¿Por qué? Teniendo dos Zeus, weón. Grini. Yo soy bestia, Para no confundirse. Buena estrategia, Otro más. Por dos. Está en vaso, caballero. Multicombo Multibola. Multibola. Y. El chachito. ¡Ah! <ríe> <risa> no no no no Ay, no no ¿Ya? uy por qué lo mostré siempre si ya lo vi ya que tenemos ahí no, no. voy a tener un encontrar de todas las cartas <risa> no menos menos pedazo, malo, pedazo, menos malo que, menos menos malo que, malo que menos Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Qué te pasó? Como 83, que mira, weón. Me dan hartas, weón. Este solo se lo revés, güey. Lo acabo de tomar así, weón. ¿Sí? Voy a regresar el. el tiempo. El, el video después. Vamos, voy a regresar el tiempo. La guardo. Son como opacas las cartas. Como que. Le falta el luminicida. Ah, mira, ahí tenéis las tres de esas. <ríe> el de por tres Creo que era fácil tener las cartas por tres en esa época. De esos 90 cartas, fuerte 1. Son 90 gatitas. <ríe> no te voy a decir nada de tu álbum <ríe> Por favor, dile el. Baja de volumen. ¿Qué otro darío. Otro darío. No, esta es una bacana. Oh, mira, ahora tenéis dos. Es un caballero, weón. Bueno? Pero no lo podía usar, pues mano. El unificado así, weón. Bueno? Dale con el unificado, weón. ¿no? Espectacular. Medio unboxing, weón. ¿no? Esto es preparación a nuestro unboxing de Olimpia. Bueno, no sé cómo nos prepara esto. <risas> Mentalmente abrir el display, bueno. Claro, nos van a salir cuatro sí. veces, no, seis veces. La cara exactamente, la <risas> seis, seis. un Terrari. Ojalá, claro. ojalá. Seis Maloki. Y de nuevo. mira. Este es el nuevo. Este sí. es el que mató al Quimero. Es ah. ah. <risas> un guerrero. Cuando te levantan en juego, puedes buscar un totalmente su y jugarlo sin pagar su Puedes destruir Quimera. Puedes destruir Quimera. Belerofonte. ¿Se viene un Bererofonte de la nueva edición? ¿Se viene otro Bererofonte de la nueva edición? ¿Cómo se llama? Bererofonte ¿Pero este ya se llama así? Sí, usted no sabe qué. ¿Viste? Sin problema no es el nombre, weón Sí, sí, hay problema en el nombre porque los weones no pudieron... Eh... Hacer un rankemet Kemet, weón ¿En qué? Un rap weón ¿Se lo hicieron? No ¿Sí? No ¿Cómo se llama? Amonra. ¡No el mismo! ¡No el mismo, weón! Es que es de épocas diferentes, weón Afrodita. Es de épocas diferentes. Estres. ¿Cómo no cachai? Cuando había dioses diferentes y después unificaron a los dos en la misma religión. Sí. Ya, pues viste, es de épocas diferentes. ¿Por qué no hubo un Rasoro? solo? Porque es de otra época, weón. Pues, es de Egipto, weón. Pero Egipto tiene una historia, ¿no? Sí, eh. ¿Y en qué me encubren. ¿Todo esto en Egipto, weón? No. Sí. No. Yep, no. Ahí tengo el cuarto diario. Carto <risa> Dario, vamos a montar la solamente por el que hacerlo. ¿Sí, Vivo, cuando yo estoy de Afrodita era Trap ¿Ah? Es el trapo. ¿Por qué? <risa> Porque era Afrodita, weón. Ya ahí. No caché he nada de historia. Cuéntalo, no, amigo. No, no, Mira, Horus. No. Ese no lo tengo. No, no lo tengo. ¿Y salió un Kemen? Sí. ¿Y? Pero solo como Orus el mediador. ¿El qué? El mediador. ¿Y entre qué mediaba? Entre la vida y la muerte. <risa> Estoy seguro que eso no era su trabajo. De que si te dejaba vivo, ¿no? No, no, no, no. No, no, ¿no? Estoy seguro que eso no era su trabajo. Segundo Orus ya era un mazo oro. Un mazo Ni, en ese tiempo, en ese tiempo cuando salió ¿Ahora no sale mi trayecto, Dale, la tía. Ahora vamos a salir mi leyenda, weón. Dale, la wea. La gente no entiende nada ya, porque no se entiende. ¿En qué época estáis? ¡Ay! La frecuencia de cartas buena weón, eran como la era de Ahora tenéis tres. <risa> Tengo tres, weón. Hoy no te han salido más ultra reales eh? Ah no, no por, la, eh, la milenaria Eso ¿Y quedan antes oye Salió uno, ¿no? Pues son sexless O sea... Ah, no se tiene eh, Full Art, ¿Eso, full full art. Así. ¿Por, ¿Por qué no, no haces más cartas así? Oh, mira Castillo bien? de Camelot Uh, mira pues, ¿Cómo, ¿cómo lo hacían para ponerle bien? las banderitas tan arriba? Gente oh. moría por eso <ríe> <ríe> Contraían una escalera están llegando gente avión la tiraba paso. Por supuesto el avión, pues claro, claro. Pero más fácil controlar un avión que ¿Sí? ponerle la banderita a la wea sí. Me parece Por último, que lo tiraban por la catapulta Una wea así Me había olvidado, completamente en qué reservo. Claro, pero habían aviones Látigo de Egipcio. Y le voy a por fuerza un refuerzo donde está en juego. Pueden tocar una carta de cualquier aliado que tengas en juego. Mira. ¿Aquí? Aliado que tengas en juego. ¿Y si no tengo? Engañalo aquí. Te no voy, voy a jugar la puebla. Bueno. <risas> Vidar. Vidal. Deimos. Y el último sobre ojalá salga otra millenaria o un ult real. Mírate lo dibujó Gnomo del Bosque. Oh, ¡Ah, buena! Buena, buena, buena, buena. Y, y, y, y, y, No, el mismo oro. El mismo oro. ¡Oh! oh tengo como. Cuatro. Cuatro, sí. No hay mucha variedad. Estos son 90 cartas, weón. ¿Eso es tu argumento para todo? Sí. Voy al doctor. Porque esto sí, <risa> tengo 90 cartas. Tiene 90 cartas. Ya, sí, ahí sí. Vamos ah, a hacer el recuento de cartas. Tanto ordenar, ¿cierto? Esto fue lo mejor sí. que nos solicitó Lo más mejor Y lo miel? ¿Qué hace? Elige tres cartas de cementerio y la en gente más Luego Eso es como la de primera primera edición Esto es... Sí Y esto es como un cristalino amarillo Pero esto es limán. Sí Cristalino Pero... amarillo y aliado Sí, sí, sí, sí. O sea que es como, no es Pero aliado y este está liman Ya, chupo de <risa> Afrodita <risa> Verofonte Hades Tateo Egipcio Castillo de Camelot Horus Horus de nuevo Morgana Lefay Morgana de nuevo Morgana de nuevo Ya que demoráis Ya que demoráis de nuevo Ya que demoráis de, de nuevo Ya que es de, Molay, de nuevo, que es de de nuevo. <risa> <risa> <risa> En el cuarteto de ya que demoráis <Me> Confundido <bueno>. weón <risa> qué va la cagada bueno? era, era, En la guerra weón bueno, Maté a su como tres meses <risa> lo matamos tres veces ¿Cómo se sigue parando sería tercero sería tercero segundo sería tercero el tercero sería tercero cuarto y aquí viene la mejor es, es como la versión así versión 3.0 versión 3.1 protocopio güey viene me da uno que me da dos que me da el tenía más pega que la cresta matando esa güey que me da 6 güey 6 que me da güey como full metal con la wea así, pero todos son animalitos Exactamente Quimera ¿Qué hace esta wea? Ay, ver, por lo menos si era wea la wea, Dice pues ver, un pero estoy de este día, porque todavía ahora la este que te la fuerza. fuerzas uh, uh. Tengo cuatro Si <risa> <risa> tampoco me buena agarrarte, ya, eso fue todo el unboxing preparado ya para limpiar Retro unboxing. Retro unboxing, para los que entendió. Retro unboxing. Se viene oro retro, retro unboxing más. Porque.. Se viene. Sí, pues. Voy a comprar una, una caja de Midgar Ah, bueno. Ahí te pueden salir más loco. No, ese caigo de este. Ah, cri gallita. Bueno. Ya. Y... Estas son las, las galletas que hicimos en unboxing, por si acaso <risa> Que no han visto, porque hay esos los videos terribles ordenados <risa> Bueno, estaban buenas las galletas, por si caso. ¡Ah, Me quedo con su sentí <risa> uh, uh, uh, uh. ¡Que estén bonitos! ¡Oh! Tengo una galleta y <risa> no una carta, voy a cortar la idea, por la? <risa> <risa> Pues si me <tose> la di galleta. Puta.